Quiero en primer lugar eh, mostrar mis condolencias, mi sentimiento de cariño hacia las familias de las dos personas fallecidas. Ayer tuve la oportunidad de hablar con la viuda y con el hermano del de, eh, funcionario de la Junta que, que perdió la vida en el incendio de Zamora. No he podido hacerlo con la familia de la otra persona, me consta que personas de la Junta han hablado con ellos... Quiero, por tanto, en primer lugar, manifestar mi, mis condolencias y mi pesar por esa situación. También decir que estoy siguiendo la evolución de todos los heridos, las personas que se han quemado en el incendio de Zamora, de los que están en Getafe, de los que están en Castilla y León. Eh, bueno, siguen una evolución, eh, pues, digamos, desigual. ...hay heridos leves, heridos graves... ...también quiero decir por otro lado... ...que... ...respecto de la situación de los incendios... ...hay que ser todavía muy prudentes... ...tanto en el incendio de hoy... ...en el que aquí nos encontramos... ...como en los varios que hay en Zamora... ...como en los que hay en... ...en El Bierzo, en León... ...hay que ser prudentes... ...las condiciones climatológicas han cambiado a favor por la noche, tanto de viento como de refresco, y eso ha permitido trabajar con mayor eficacia a los operativos. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a todas las personas que están trabajando en todos los ámbitos. Yo creo que sin la colaboración de todos, desde el Gobierno de España por un lado, con el Ministerio de Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias. También quiero agradecer muy especialmente la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en especial de la Guardia Civil, la colaboración de los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos, los grandes y los pequeños, están mostrando una solidaridad muy importante. Eh, ...y por supuesto eh, agradecer a quienes se preocupan... ...especialmente del habituallamiento, ...bien sea Cruz Roja, bien los propios ayuntamientos... ...con el respaldo, con el paraguas... ...siempre de la Junta de Castilla y León... ...para que todos quienes están eh, dando, arriesgando... ...lo más importante que tienen que es su propia vida... ...por salvar la vida de los demás... ...por salvar y proteger a los demás... ...pues les están dando esa cobertura de, habita... de habituallamiento... ...que no les falte ni bebida ni alimento... ...que nos parece especialmente relevante... ...saben ustedes que estamos viviendo... ...en unos tiempos de anomalía climática... ...las olas de calor, no solo cada vez son más frecuentes... ...sino que empiezan antes, acaban más tarde... ...duran más días, tienen más intensidad... ...tienen unas circunstancias climatológicas... ...que nos invitan a todos a hacer una reflexión... ...saben ustedes que... ...cerca de aquí, hace un año... ...hicimos una reflexión de estas características... ...en el discurso de investidura hace unos meses... ...yo me comprometí... ...a desde luego reforzar el operativo de extinción antiincendios... ...que empieza en la prevención... ...continúa también ampliando y reforzando... ...todos los operativos, los medios técnicos... ...a disposición de quienes tienen que extinguir... ...que son los directores de extinción... ...y todo el operativo técnico. Quiero lanzar una gran reflexión nacional... ...porque esto es un efecto global... ...esto es un efecto nacional... ...y que trasciende las fronteras del país... ...y quiero eh, solicitar al Gobierno de España... ...que haya una conferencia... Eh, ...nacional de presidentes autonómicos... ...con el gobierno de España... ...para que reflexionemos... ...cómo debemos afrontar el futuro... ...es necesario que cuando pase el verano... ...haya una conferencia de presidentes... ...extraordinaria para que reflexionemos... ...cómo mejorar la coordinación... ...cómo debemos afrontar lo que es ya... ...una situación de anomalía climática excepcional... ...y tenemos que adoptar medidas excepcionales... ...de futuro, de prevención de extinción y de otra serie de, de circunstancias. Sí puedo decir que, en base a ese compromiso que asumimos hace un año, en base a ese compromiso que reiteré en el discurso de investidura hace unos meses, venimos trabajando con dentro del diálogo social, con eh, los, eh, a las organizaciones sindicales, mañana mismo de hecho va a haber una reunión de trabajo muy importante para poder llegar a un acuerdo para reforzar eh, ese dentro de ese ámbito de, de diálogo institucional y de diálogo social para reforzar eh, el operativo de, de extinción de incendios. ...y yo quiero que mis últimas palabras también sean para que todas las personas... ...los agricultores que han perdido sus cosechas... ...los ganaderos que han perdido sus animales... ...aquellas personas que han visto condicionadas su vida cotidiana... ...porque han perdido naves, almacenes... ...también porque hayan perdido eh, circunstancias económicas... ...lo hicimos en la Sierra de la Culebra... ...hace un mes aproximadamente... ...lo vamos a hacer en este incendio... ...y en todos aquellos incendios... ...de grandes dimensiones... ...la Junta de Castilla y León va a solicitar... ...lógicamente la declaración de zona catastrófica... ...de estos dos municipios... ...todavía no ha acabado el incendio... ...habrá momento para hacer un análisis... ...más en profundidad... ...pero estaremos... ...y desde luego va a responder... ...la Junta de Castilla y León... ...va a estar al lado... ...de Cebreros, de Hoyo de Pinares... ...quiero agradecer la, el civismo de la población... ...de Cebreros y de Hoyo de Pinares... ...aquí están sus dos alcaldes... Eh, ...quiero agradecer el comportamiento cívico... ...quiero agradecer también... Eh, ...la eh, serenidad y la tranquilidad... ...con la que se ha comportado... ...la población de Hoyo de Pinares... ...que tuvo que ser desalojado ayer... ...quiero agradecer también la solidaridad... ...de las Navas del Marqués... ...que ha acogido a gran parte de la población de Hoyo de Pinares... ...y quiero que mis últimas palabras sean para poner... Eh, ...para recordar algo especialmente relevante e importante... ...en estos momentos de especial circunstancia de anomalía climática... ...es decir, de elevado calor, de elevado viento... ...de alto riesgo de incendios en los bosques... ...por favor, hay que extremar la prudencia hay que ser especialmente prudentes. Y también, presuntamente, hemos detectado en algunos, eh, eh, en algunos incendios, presuntamente eh, son provocados y desde luego vamos a denunciar los hechos al juzgado de guardia. Quiero agradecer la labor de investigación que están haciendo los técnicos de la Junta de Castilla y León, por un lado, y la Guardia Civil, por otro. ...y a partir de aquí yo estoy desde luego agradeciendo... ...la labor de información que están haciendo todos ustedes... ...también eh, trasladando un mensaje eh, de tranquilidad... ...de ánimo a toda la población... ...y yo respecto a las preguntas técnicas de este incendio... ...ya le dejo a Ángel, el director de Extinción de Incendios... ...al que le quiero agradecer a él... ...en nombre de todo el operativo de decenas y decenas de personas... ...de la Junta de Castilla y León... ...de la Comunidad Autónoma de, de Madrid... ...de Castilla-La Mancha, van a venir de Andalucía... ...del Gobierno de España, la Unidad Militar de Emergencias... ...y también medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica... Eh, ...sin duda la colaboración y el esfuerzo... ...de, de la Diputación Provincial con sus medios y, y de los voluntarios que hacen muy importante que esto eh, sea una pelea y una lucha de todos, y ahí estamos. Hay que hacer ese gran debate de reflexión nacional, conferencia de presidentes, reforzar el operativo dentro del diálogo social en el que venimos trabajando desde hace semanas, Vamos a estar al lado de los que han sufrido las pérdidas económicas. Estamos, Nuestro corazón está con los que sufren, con los que han perdido la vida y con los que están en estos momentos en una situación compleja. Estamos a su lado y, y vamos a, a responder.